Entonces Tbilisi establece dos principios, dos principios. Esto para los estudiantes, porque a veces nos engañan con las palabras. Y es importante que nosotros nos volvamos a reapropiar de la palabra para darle a la palabra el verdadero significado que la palabra tiene. El primer principio es una nueva ética que tenga en cuenta la equidad social, la equidad ecológica y la relación entre el ambiente y la naturaleza, dice nueva ética, quiere decir que antes había otra ética, claro, la ética que había antes y que fue una ética antiética, que fue una ética que abrió las compuertas para la explotación de la naturaleza, la devastación de los ecosistemas y el aniquilamiento de la diversidad cultural, era la ética establecida por Immanuel Kant, un pensador, y dice, que tiene que ver Kant? No, no, Kant está en la cosa cotidiana. Aunque no conozcamos de Kant ni de Descartes, están acompañando todos los días de que nos levantamos, cómo nos dicen que es esto, cómo nos dicen que los otros, que yo estoy acá, que el sujeto está separado, que la naturaleza es lo que está afuera. Toda esta cosa que hablamos todos los días fue establecida por estos pensadores y otros, ¿no? pero estos son los fundamentales. Y la ética de Kant es una ética individualista y una ética que coloca al hombre por encima de la problemática compleja de la realidad, en lo que él dice el reino de la libertad, y desde ahí se relaciona con, la natura, con, con lo que está acá, que lo divide en tres partes, bien separadas, que no se pongan en contacto. Las ciencias naturales o naturaleza por allá, las ciencias humanas y lo humano por acá, y el arte en otro continente por allá, es decir, hay una lógica de separar todo, una lógica de desvincular todo, lo que, lo que está ocurriendo en la naturaleza no tiene nada que ver con lo humano, lo que hace el hombre no tiene nada que ver con el arte, y lo que hace el hombre explotando acá, consumiendo a rajatabla, estableciendo entropía, que es la forma de matar a la naturaleza, no le importa ya. Entonces, individualismo y propiedad privada son los dos ganchos con lo que la ética de la modernidad, que es esta etapa, esta etapa histórica, utiliza para explotar a la naturaleza y evitar otro pensamiento que no sea el pensamiento del mundo civilizado, de las ciencias clásicas, de la racionalidad instrumental. Entonces, Tbilisi dice, una nueva ética que no sea esa. Y ocurre que esa ética está dentro de todas las constituciones, porque forma el derecho positivo. Es el derecho del individualismo y la propiedad privada. Y Tbilisi dice, no, esa ética no, porque esa ética es la que produce la crisis ambiental. Y el otro principio de Tbilisi, para repensar todo, todo el sistema educativo, inclusive la educación secundaria Entre Ríos, la de las universidades donde trabajamos nosotros, otro principio es considerar al mundo como un sistema complejo, en donde todo interactúa, en donde todo se conecta, en donde, donde algo se toca y se mueve, moviliza y modifica a todo lo demás. Y esto es vital porque hasta ese momento el mundo era considerado como un sistema de simplificaciones separadas. Es decir, el hombre, hasta el cuerpo, construido, pensado como una máquina, esa es la metáfora que nos da la modernidad, el cuerpo es una máquina que tiene partes, y cuando entonces hay una parte del cuerpo que se descompone hay que tratar esa parte, si es el hígado, pues tratamos el hígado, entonces al hígado el resto no importa, si tratamos el corazón, el corazón, el resto no importa, somos partecitas. Si tiene problema el río, que se contamina y no tiene nada que ver el río con la producción agraria que ha sojizado como un latifundio genético toda la región esta hasta el Brasil y que el año pasado, solamente el año pasado, se tiraron sobre el suelo de los argentinos 810 millones de litros de endosulfán, de glifosato, que es un contaminante peor que el DDT que está prohibido. Peor. Así que imagínense. Entonces, dos principios. Una nueva ética y el mundo como un sistema complejo.